Le expresamos eso y incluso le mostramos en una publicación en el Facebook de que varios estudiantes habían manifestado eso y le explicamos de que la universidad no cuenta con un sistema de carnetización y a todo el estudiante que se desmonte frente al recinto tanto aquí como en el Culne VIEJO o a borde eh, en ese lugar no se le cobrará los 30 pesos sino los 25. De no acatar los choferes.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 frente al recinto, pues nosotros haremos todo lo que sea necesario para defender los estudiantes, no solamente de los choferes que son una parte de la sociedad eh, meramente golpeada, sino ante el gobierno que es el que sube el combustible y por ende también le sube el costo a la vida tanto a los choferes como a los estudiantes.